oral el cantar de las libélulas este año con el especial inclusión de lenguas originarias tendremos artistas que nos contarán cuentos en náhuatl totonaco español y francés sean ustedes bienvenidos directamente desde las faldas del volcán la malitzin con ustedes Rosy gachupín quien nos contará desde puebla méxico cuentos en náhuatl Opera, ya, y me se el Ni el o ya, ya, Campa, o y panofli o quita, se el y o quita, ya, o ¿Quién es el que se <tose> llama comic? ¿Quién es el toca o no es el que se llama comic? ¿Quién es el que se llama comic? ¿Quién es el se llama comic? es cuando platini in comit. o acoca, acoca, acoca, acoca, comit acoca, acoca, acoca, acoca, acoca, acoca, acoca, acoca, no acoca, le acoca, acoca, acoca, acoca, y el pocas o chile queima oja que hasta Inkali de mini ni chico kili. el chile la colis o me o la líquipan y maquil, ninke pipilol, guanok machilin en chite, o ya ya, o ya ya, y te chinote, tampa unencia, guanok cahua, se pipilol, para cuika, si no se hizo, guanikon kichi, se pipilol, ocahua, y te chinote, guanokse o cuika y Esta historia pasó en el monte rumbo a la montaña, iba caminando un muchacho cuando de repente vio que en el camino había una mujer quien llevaba un cántaro muy pesado lleno de agua. Esta mujer le pidió que por favor le ayudara, ya que estaba muy cansada. Él amablemente aceptó ayudarla. Se cargó el cántaro sobre su espalda y comenzaron a subir sobre la calle. Él sin darse cuenta, volteó y se percató que la muchacha ya no iba con él. Y al voltear, Pudo mirar que en lugar de un cántaro, él estaba cargando una serpiente enorme. Su susto fue que la lanzó. Y al ver que cayó el cántaro, se percató que no era el cántaro, sino la muchacha. Ella estaba tirada en el suelo. Ella molesta, le dijo, ¿qué te hice? ¿Por qué me tiras? Él se sorprendió. Lo que pasa es que me pareció ver una víbora lo que cargaba. No te preocupes, solo llévame a casa, por favor. Ambos siguieron caminando hasta topar con una casa. Ella le dijo, agradezco que me hayas traído aquí y por ello voy a obsequiarte un par de aretes. Estos aretes van a ayudarte porque te van a cumplir todo lo que tú les pidas. El muchacho emocionado tomó estos aretes. Sin embargo, cuando los puso sobre su mano, se pudo dar cuenta que los aretes pesaban. Entonces trató de llevarlos. Sin embargo, a medio camino él ya estaba cansado lo cual decidió dejar uno de los aretes en el camino para ir a dejar el otro a casa y volver por el parque. Y así lo hizo. Llegó a casa, dejó su arete y regresó. Desafortunadamente, este arete que dejó en el camino ya no se encontraba. Había desaparecido. Al regresar a casa, buscó el arete que ya había dejado el cual también había desaparecido. La leyenda dice que estos aretes podían cumplirle todos los deseos que él quisiera siempre y cuando se mantuvieran juntos. De lo contrario, no serviría de nada. Y ahora con ustedes, directamente desde Veracruz, ...Jorge Iván Corona, quien nos contará cuentos en Totonaco. Tlen, es el saludo en lengua Totonaca. Significa buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tijuanica, mi nombre es Jorge Iván Corona... ...y quiero compartir una historia Totonaca... ...una historia de hace mucho tiempo. El Imperio Totonaca tiene tres tiene tres corazones de ahí viene su nombre Actun 1 actú 2 y Actutu. de ahí viene el tutu eh, de totonaco los tres corazones son en el norte la capital castillo de Teayo como la conocemos en la actualidad al sur Sempoala, la ciudad por donde entró hernán cortés y al centro la ciudad ceremonial de El Tajín. Cuenta la historia que al inicio de este fabuloso imperio, el rey se llamaba Tenistli, mejor conocido como Mapaxiná, que significa rey en Totonaco. Mapaxiná Tenistli tenía muchos hijos e hijas, pero de entre todos ellos había nacido de la favorita de todas sus mujeres una preciosa niña tan bella y tan hermosa que decidieron ponerle por nombre Zacaponcisa que significa lucero del alba la primera estrella que asoma en el cielo en el ocaso Tenisli había decidido que una niña tan hermosa no podía estar casada con cualquier tipo y después de pensarlo un buen rato decidió que ningún hombre era merecedor de tal belleza, así que decidió consagrar la vida de su hija, la más querida, al culto de la diosa Tonakayowa. Tonakayowa era la diosa de la siembra y de los alimentos. Su culto era muy importante y en su palacio, se encontraban 12 doncellas que habían jurado no casarse en toda su vida para poder rendir tributo todos los días en aquel palacio. Los años pasaron y saca concisa en las pequeñas excursiones que hacía hasta la selva para encontrar frutos y plumas de ave que entregar como ofrenda a la estatua de Chacmol del viejo trueno había cobrado mucha fama entre todos los pobladores del Taquín y sus alrededores su belleza se había convertido en símbolo de lo inalcanzable hasta que una mañana un joven príncipe bastante empobrecido había llegado a cazar hasta las selvas cercanas al templo de Tonacayogua. se trataba del joven Zlatán Oxga, Zlatán Oxga había entrado cada vez más y más cerca persiguiendo a un toche, a un armadillo para poder cazarlo y llevar un poco de carne hasta su casa cuando de repente asomado entre las hierbas vio un precioso rostro de la bellísima sacaponcisa y cuentan que desde entonces quedó profundamente enamorado de ella tarde tras tarde en el mismo rincón del bosque la esperaba para poder conversar un poco cuentan que saca Poncisa también se enamoró del muchacho o tal vez Zlatan solamente quiso robársela de cualquier forma por la noche Mientras Mapaxinate Nistli dormía profundamente un sueño reparador, Zacaponcista, con algunas ropas, escapaba del palacio de Tonacayogua, acompañada de Slatanovska. Cuentan los totonacas que tal vez la diosa de la siembra molesta con el muchacho por aquel terrible atrevimiento fue quien le avisó a los sacerdotes. Otros dicen que el ruido provocado fue lo que despertó a aquellos ancianos. Pero todos coinciden en que apenas advirtieron del escape, todos salieron a darle encuentro. Se rumora que unos terribles monstruos de fuego cercaron con una enorme muralla la ruta para que pudieran escapar, obligándolos a regresar, en donde los sacerdotes Estaban listos para darle muerte al muchacho. Y después de asesinar a eslatán también mataron a la joven saca poncisa. Cuentan los totonacas que aquellos restos los pusieron en un lugar, en un claro de la selva. Cuentan que allí empezó a crecer un arbusto y a su lado una orquídea. Una planta trepadora, una epífita que cada año regalaba en su floración blancas orquídeas perfumadas con un aroma delicioso. Los aztecas, cuando llegaron a conquistar al pueblo totonaca, conocieron la vainilla y también la supieron acompañar del cacao para darle sabor y felicidad a todo su pueblo, a todo el imperio, y cuentan los totonacas que desde entonces se conoce el aroma del amor, el aroma de la vainilla, el aroma del amor de Zlatán Oxga por Saca Poncisa. Con ustedes, directamente desde la maravillosa República de Colombia, John Moore, quien nos contará cuentos en español. Hola, Jorgito era un niño que le gustaba mucho los juegos de video. Sí, Jorgito. ¡Oh, impresionante ver a Jorgito cómo jugaba los juegos de video. Eh, tenían en la sala una pantalla gigante, gigante, gigante, gigante. Un sofá al frente. A Jorgito no le gustaba jugar solo, siempre invitaba a Pedrito. Pero observen la mirada de Jorgito cuando está jugando sus juegos de video. Jorgito era muy maniático, Jorgito era muy adicto a estos juegos de video. Pedrito solamente observaba. Se ubicaron al frente de la pantalla gigante, gigante, gigante. Al frente estaba el sofá, se sentaron, Pedrito observaba solamente a Jorgito así. Miraba a Jorjito y miraba la pantalla, miraba a Jorjito y miraba la pantalla, miraba a Jorjito y miraba la pantalla, Jorjito pegado de la pantalla, así. ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¡Soy el ratito! Pedrito asombrado mirando la pantalla y mirando a Jorgito. Mirando la pantalla y mirando a Jorgito. En ese momento, Pedrito con sus nervios de mirar a Jorgito, le dijo a Jorgito, Jorgito, Jorgito, estoy nervioso, quiero ir al baño. Espérame tantito. Pedrito quería entrar al baño Jorgito por favor, por favor quiero entrar al baño tantito. Pedrito asombrado, asombrado, asombrado Y asustado y muy asustado Miraba la pantalla y miraba a Jorgito Miraba la pantalla y miraba a Jorgito Y Jorgito Muere maldito soy el rey del mundo Pedrito ya estaba que se hacían sus pantalones. Por favor, Jorgito, déjame, déjame ir al baño, déjame ir al baño. ¡Párame tantito! En ese momento llegó la mamá de Jorgito, doña Carmen, con una bandeja, una charola llena, llena, llena de empanadas. Y decía así. ya están listas las empanadas que tanto te gustan Jorgito y Jorgito Jorgito están calientes las empanadas te las voy a dejar en la mesa Pedrito tenía mucha hambre y Jorgito Jorgito se te van a enfriar las empanadas Jorgito por favor se te van a enfriar las empanadas Pero me tantito, mamá! Jorgito por favor ¡Ven a la mesa a comer! ¡Pérame tantito! La mamá, Corquito, ven para acá. ¡Pues no, mamá! ¡No! Porque me faltan tres por matar. Tres por matar. Beldito se quedó mirando la pantalla y mirando, Corquito. Tres por matar. Ahora me pregunto... ¿Por qué la violencia de Corquito? ¿Por qué su actitud ¿Saben ustedes por qué contestó Jorjito a su mamá violentamente? ¿Y por qué se asustó Pedrito? Ustedes deben saber por qué. Lo más extraño es que al otro día volvió Pedrito porque le gustaba jugar a la casa de Jorjito y encontró en la sala a su mamá. A doña Carmen, la mamá de jorgito con su celular en la mano, chateando que llaman, Pedrito, muy educado, le dijo, ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Buenas tardes! Doña Carmen no asentaba. ¡Doña Carmen! Espérame tantito, dijo Doña Carmen. Doña Carmen, por favor, ¿dónde está Jorjito? Está allá, allá, allá en su cuarto. Ve a buscarlo. Pedrito se fue a buscar a Jorjito. Jorjito iba saliendo de su cuarto y agarró a la mamá, a Doña Carmen. ¡Mamá! Doña Carmen con su celular. ¡Mamá! un dibujo y dibujar la familia y hay que pintarlo en familia. La mamá no le hizo caso y solamente le respondía, espérame tantito, pero mamá, espérame tantito. Ahora me pregunto, ¿de quién es la culpa? Ustedes directamente desde Francia la majestuosidad de Caroline Mantois que nos contará cuentos en francés. ¿Por qué les libellules ont le corps si long? Dans ce village, autrefois, les animaux y les hommes vivaient en harmonie Si en aquel tiempo, en ese pueblo de África, todos, tanto animales como humanos, vivían en armonía y la paz reinaba. Pero eso duró hasta el día en que el gallo, en vez de cantar al amanecer, lo hizo en medio de la noche. Fue savoir qu'en realidad, c'est la grenouille qui réveillait le coq. Y dès qu'il l'entendait, lui lanzó son ¡Cocorico! Pues sí, hemos de saber dos cosas. La primera, que en África los gallos no cantan como en México, La segunda, que el gallo no era el primero en despertarse al amanecer, sino que la rana lo despertaba con su croar. Y entonces, el gallo lanzaba su cocorico, despertando al pueblo, y cada uno se reveló, se tiró, ¡Oh! y empezaba su día. Pero llegó el día en que la noche estaba cayendo. Cuando una joven, joven se dio cuenta de que no había acabado con su labor del día y se puso a machacar su mandioca, rápido, fuerte, pero haciendo tanto ruido que despertó una libélula gorda. Furieuse d'avoir été réveillée, elle se précipita sur la femme por la piquer. Y del dolor, de dolor, de douleur, la femme a lâché son pilo. ¿Entendieron lo que pasó? La libélula, furiosa porque la habían despertado, picó a la mujer, quien del dolor soltó su masa. Y le pilón, en tombant, Eh bien, le renversó en cruz lendo. El cántaro, volcado, derramó su agua. L'eau se mit a couler jusqu'au tronc où dormait le serpent, la serpiente, despierta por el agua que va invadiendo el hoyo donde estaba dormido, huyó. Y en su fuite, ¿Sí? il buscó la grenouille. Fue cuando sin querer, la serpiente tropezó contra la rana. Y esa del susto, pegó su crobar. Al escucharlo, el gallo, ¿qué hizo? Eh bien, como toujours, il a lancé son POCORICO! Y il faisait nuit. todo el mundo se réveillait bien sûr. Oh, despertados todos en medio de la noche no habían dormido lo suficiente y el mal humor los acompañó a todos, todo el día. Y ese día hubo peleas, gritos, oui, de cri de bagar, Lo que nunca antes en ese pueblo Y el chef consterné de la de convoquer le coche. C'est quand al jefe se le ocurrió convocar al gallo. Y ese on avait frente al jefe, le explicó. Si j'ai chanté, grand chef, c'est parce que j'ai entendu la grenouille croasser. Pues si sí, canté, grand jefe, j'ai escuché le croar de la rana. Alors le chef a convoqué la grenouille. Mais c'est la faute du serpent, grand chef, j'ai eu peur, il m'a attaqué. La serpiente una vez frente al jefe de defenderse. Yo, gran jefe, nunca me atrevería a atacarme a la rana, pero inundaron mi casa, mi casa tuve que ir. Y la joven de se defiende, ella sí. Grand chef, je n'ai pas voulu chasser le serpent de chez lui. Non, grand chef, non quise orientar à la serpiente. Pero la libélula me picó, dejé caer mi masa et el cántaro se volcó. Suffit, basta Et le chef a plein. Livellule Si, jefe, aquí estoy. Et il continua. Tu as mis le village sans dessus-dessous. Por ti, el pueblo anda patas arriba. Tu iras en prison. Pero, jefe, ¡silence! Y la libélula fue amenée. Así fue como la libellula llegó a la cárcel donde la encadenaron. Y ella, presa y amarrada, era el, el S. pues sí, hizo todo para liberarse. Y jaló, jaló con tanta fuerza, que su cuerpo que tenía bordote, se estiró. Y finalmente, la libérula logró zafarse. c'est depuis lors que les libellules ont un corps si long. Ahora ya saben por les las libellulas tienen un cuerpo tan largo.